Continuamos en esta cobertura de Telenor a través de todos sus canales, el cambio de Mando 2020. Y en este momento está entrando hasta el Congreso Nacional el representante a nivel internacional, el senador congresista, Adriano Espaillat. Vamos a intentar conversar con él en este momento. Vamos a intentar conversar con él. Todavía eh, tiene un alto nivel de desempleo, el turismo naturalmente más arrancado, eh, también una deuda enorme. Yo creo que todo el mundo debe de asistir a este nuevo gobierno para levantar de nuevo la economía dominicana y asegurar que, que el pueblo esté sano. Yo desde Washington espero hacer todo lo posible para asegurar de que la República Dominicana se pueda levantar de nuevo. El presidente acaba de anunciar dos mujeres que dirigirán la Procuraduría, Miriam Germán y la señora Jenny Berenice Reynoso. Yo creo que es una gran selección, el pueblo quiere trans, eh, transparencia, quiere asegurar eh, que la nueva gestión sea una gestión que combata, combate la corrupción donde quiera que esté. Y yo creo que es un buen inicio. Eh, yo, yo le deseo lo mejor de lo mejor al nuevo presidente. ¿Cuáles sí. son los retos de las nuevas autoridades? Naturalmente lo primero es la pandemia, eh, porque no ha terminado. Eh, nosotros tenemos bastante experiencia en, en, en el estado de Nueva York, que realmente todavía cruza con grandes, grandes retos. Eh, y después, naturalmente, la economía local, que, que es muy importante para la región, también como para la diáspora por que yo represento en Washington. ¿Qué, qué la a si escucharon a Diana Espaillat de representación de la República Dominicana en su llegada al Congreso Nacional. Nosotros continuamos llevando todas las incidencias a través de Telenor en esta cobertura de Cambio de Mando 2020.